Amigos y amigas de la hora de Urlingam, Estamos desde acá, desde el Club Juventud de Tapiales Como siempre decimos Un club nacido en 1929 Hemos venido ya varias veces a esta cancha La sentimos en un lugar donde nos sentimos muy cómodos Y hoy Están jugando de local Y van a enfrentar a metalúrgicos Lugar, ahora después va a venir Federico a comentar quién es, pero hay una relación directa con Urlingan, Muchos jugadores de Urlingan juegan en Metalúrgico. Ahí lo vemos, salió el Lolo gol, el patón y demás. Eh, así como que hay una relación estrecha. Y nosotros el año pasado le dijimos que este año queríamos divertirnos, queríamos mostrar más futsal, queríamos mostrar más clubes y clubes diferentes que no fueran solamente los clubes de Hurlingham, a los cuales pensamos. ...que ya hemos colaborado muchísimos años con la difusión... ...ahora nosotros como... ...gracias a los equipos de Burlingame ...y lo que hemos visto, nos enamoramos del futsal... ...ahora queremos ver otras tribus... ...queremos ver otras técnicas de juego... ...queremos ver otros clubes... ...allá viene hacia nosotros... ...el presidente del, del club de Tapiales... ...a quien nosotros vamos a recibir... ...parate acá de este lado... Buenas tardes, ¿cómo anda caballero? Bien, Preséntese todo bien. con la gente, hable acá el micrófono. ¿Cómo ¿Qué se llama? Le, usted? ¿Qué? ¿Cómo se llama? usted es su cargo acá en el club. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Me llamo Luis Oscar Matarolo, soy delegado de Fuxal. y eh, bueno, esperando una buena jornada acá con mis compañeros de transmisión. Bueno, la verdad que es una alegría para nosotros, siempre nos sentimos bien recibidos, así que es fácil venir para nosotros acá. Este, aparte en esta ocasión sea una doble combinación, que ya nos sentimos familiares y que acá hay jugadores de Hurlingham, porque hay jugadores de Hurlingham ahí por todos lados. Bueno, Mirá, jugadores, han venido técnicos que también son de otros equipos y que son de Hurlingham, han venido a ver este encuentro. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo se siente usted luego de pasar a la pandemia? ¿Poder recibir público? ¿Poder recibir a su gente? Cuéntenos. Y, bueno, gracias a Dios el tema de la pandemia nos ha perjudicado bastante. Pero bueno, con muchos sacrificios de la gente, de los chicos, claro. del club, eh, despacito nos hemos ido recomponiendo. Nos está costando mucho todavía, claro. pero bueno, estamos tratando, es nuestro primer día de jornada con todo el público y bueno, estamos esperando lo mejor. Y el día de ayer estabas pensando en este día Y imagino. hace una semana que venimos pensando en este día claro. La verdad es una semana pero bueno. tu familia te decía, no me hables más de partido, déjame tranquilo Los llamando. preparativos, viste claro, cómo es claro. Y todo, bueno, a último momento lo, el fichaje que estuvimos un poco complicados sí. Así que bueno, pero todo va adelante Si pero, Dios quiere como siempre La experiencia, yo estaba viendo el partido de la tercera recién el nivel de juego está cambiando y se está elevando, porque sí. antes voy a esta tercera había mucho mucha fricción. Sí. Y lo que he visto hoy es mucho juego de muy buena calidad. Nosotros ¿eh? cambiamos los técnicos, cambiamos toda la plantilla de los técnicos, sí. eh, trajimos un técnico nuevo, vinieron un montón de chicos nuevos, jugadores nuevos, que bueno van a tener que ensamblar. Y claro. eso, obviamente, con trabajo y con tiempo vamos a tratar de lograrlo. Es lo que pasa en todos los clubes de futsal cuando arranca el año. Siempre hay un periodo de adaptación, siempre hay jugadores nuevos. Seguro, y seguro. ese tipo de, de cosas, ¿no? Sí, nosotros este año hemos traído muchísimos chicos nuevos y bueno, con el técnico, la llegada del técnico nuevo también esperamos un buen augurio para poder decir, darle a la familia del cultural todo lo mejor, ¿no? y ya el hecho de verlos acá, mira que estoy enfocando toda la cantidad de gente que ha venido, ya para la gente es una felicidad, volver al club, sentarse en la tribuna, saludarse. Sí, para nosotros también, realmente, como te dije antes, es una ilusión muy grande poder tener a todo el público acá, y bueno, vamos a tratar de hacerlo valer en la cancha, lo vamos a tratar de plasmar los chicos, Trabajaron muy duro este último tiempo, con la pretemporada y con todo, y bueno, vamos a esperar a ver cómo... A ver cómo vamos. Tenemos que Ahora, tener un buen resultado. Si bien la pregunta que te voy a hacer no es técnica, es administrativa, cobrar la entrada se necesita, es fundamental. ¿no? Y ¿sí? hoy el costo de lo que es eh, mantenerse en la, en la categoría sí. es muy alto, tanto el pago de los policías, de, de los árbitros y de todo, bueno, eh, es importante. Y ha sido toda la vida, sí. Realmente, Exacto. Ha sido toda la vida, sí. O sea, sí, sí. uno no se imagina que no pueda cobrar la entrada. Y cada vez se agrava más porque claro. eh, no, no, el público se le hace más pesado venir con, con los presupuestos. Y bueno, claro. estamos tratando, nosotros trabajamos también con mucho con el público nuestro. Estamos haciendo combos para que la gente pueda venir y que no se quede en la casa. Eh, y en fin, estamos tratando de buscarle la vuelta para que la familia siga toda junta. La gente de a poquito, en Urlinga pasa lo mismo, en distintos clubes pasa lo mismo, post pandemia, la gente va volviendo, pero este, es un, va a ser un proceso al revés ahora. Sí, ¿no? sí, va a ser un proceso largo, creo, que nos va a llevar. Pero bueno, si Dios quiere, con, sí, con sacrificio y todo, vamos a tratar de salir adelante. Aparte, yo le decía a usted, antes que los clubes de barrio tienen un contacto con los vecinos y las vecinas, que es impresionante. Es un mano a mano todos los días. Sí, todos los días. Y bueno... Eso parece que no, pero tenemos muy buena gente, muy buenos vecinos, y todo el mundo aportando siempre su granito de arena y, y todo. Así que bueno, esperemos una buena jornada y que todo funcione bien. Le agradecemos este, este momento acá. No, le agradezco este... yo a ustedes. No, Muchísimas gracias. Primero, por haber venido. Segundo, por pensar en nosotros. Uh -huh. Estamos muy conformes con ustedes, muy contentos. Uh -huh. Sabemos que son muy buena gente, por eso están con nosotros. Y bueno, lo mejor para el culto. A nosotros... Venimos, estamos con ustedes, nos encanta el futsal. Entonces, para eso, nosotros ahora estamos aprendiendo con ustedes y con otros equipos que iremos viendo otras formas, otras formas de ver, otras formas de organizarse, ¿no? Nosotros hoy es una prueba piloto esta, claro. estamos haciendo ya una serie de contactos para ya el próximo partido estar más armado con esta estructura. Claro. Ya estamos armando una serie de publicidades. Eh, todo el que se quiera acercar para estar claro. saliendo en la publicidad va a ser bueno, así que bueno, eh, esperar lo mejor para el eso partido. Eso lo aclaramos, cualquiera que quiera este, hacer publicidad a través de estas transmisiones para el Club Tapial. Exactamente. ¿Se, se tiene que comunicar con qué número, póngale. 156-756-2508, 15, sí. ese ah. es mi número personal, si no me encuentran en el club de martes a viernes, a partir de las 19 horas siempre estoy en el club, así que preguntan por Luis de Futsal y yo los voy a atender sin ningún problema. Muchas gracias. ¿eh? Gracias a ustedes, buena transmisión Lo mismo. y buenas noches, nos vemos después. Esperemos Muchas traer gracias. suerte. ¿eh? Si ah, Dios quiere, sí. Vamos a tener suerte. Jueguen los chicos, esto es una alegría. Gracias, ¿eh? no, no, nada, nada. Nada. por favor. Federico, todo tuyo, ve un poquito. ¿no? Bueno, acá estamos, acá estamos en Tapiales. Yo voy mostrando, haciendo un vos hablás. Primera fecha Tapiales contra Metalúrgico. Ahí están los chicos de Metalúrgico también. Así que bueno, acá, acá estamos. Decime los jugadores de Irliman que están en, en Metalúrgico. Está el Patón. Está Lolo. El Lolo Gol. Está el Lolo Gol. Y está Ignacio. Nacho. También eh, recién saludo un técnico. Sí, está Oski. Técnico de caballito viendo el partido. Está Mauro, el técnico de Chagarita, también viendo el partido. Está todo el AFA, falta el presidente, el AFA acá. Que claro. venga, venga presidente, venga a ver Futsal. No, muy bueno, muy bueno. A nosotros nos encanta, nos alegra. Somos la hora de Urlingan Deportes a través del streaming de Facebook Ustedes Ya nos conocen lo que siempre decimos, así que querés ver futsal. Así que estabas muy loco, así que estabas esperando este. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por la hora de Urlingan. a través del streaming de Facebook Sí, señores Y sí, señores, nos gusta el futsal Gracias, Federico, por aquella vez que me llevaste a ver futsal Gracias, hijo ah. Porque, no, me encanta este deporte Recién vimos la tercera eh, partidazo, partidazo, partidazo La tercera, de Tapiales Con metalúrgico las terceras habitualmente, yo voy a decir una expresión, son más pendejos, entonces por ahí es más, con más fricción. En este caso, lo que yo vi era juego y jugar y jugar y jugar con un muy gran nivel. La balanza quedó inclinada para uh -huh. los metalúrgicos, Este pues tiene una delantera quizás un poco más armada, que si le regalabas un centímetro, ahí iba. El patón es el capitán de metalúrgico. El patón o es el número el que 13. Tiene la camiseta número 13 y él está ahí, así que una alegría muy grande, saludos a todas las familia futsalera de Urlingan que también están viendo esto, la gente de Tapiales que les, está, les, les pedimos permiso desde el punto de vista emocional para transmitir a su equipo, a Metalúrgicos también le pedimos permiso desde el punto de vista emocional para hacer nosotros quienes muestren las imágenes de los colores... Metalúrgico vinieron, vino con 10 jugadores, Metalúrgicos. Sí, porque había... Había, había lo... un problema en Comer. ¿Qué es el comet? explica? No, el comet es la planilla que, es, que salen los jugadores que, pueden, que están habilitados para jugar. ¿tú? Claro, el señor sabe porque el año pasado laburó de eso. Entonces eh, la tiene quedó. Yo que hay un cometa, va a caer un cometa. ¿Qué pasa? ¿Estarán todos maquillados? El juez, el juez no sé, no le, lo voy a dejar tranquilo. Grandote el juez pues, acá. La terna arbitral. O, octava, octava, séptima, sexta, ganó Tapiales. Cuarta y tercera ganó Metalúrgico, quinta ganó Tapiales y ahora estamos esperando la primera. Y como siempre resaltamos el bufé del Club Tapiales, sí. siempre impecable de todo un poco. Este, ve, vemos la gente acá de Tapiales, vemos la gente para acá de Metalúrgicos, nosotros en el medio como siempre se va a arrancar el número 5 de Metalúrgicos, es el encargado de iniciar el encuentro. Camiseta roja y verde para tapiales, camiseta blanca para metalúrgicos. Estuvimos esperando tanto tiempo por esto, porque lo disfrutamos, porque nos gusta. Y aquí estamos, si, si llega rápido de Sí, 20 minutos, 25 minutos, en un, un toque, toque. En, un toque. en un toque. En un toque, autopista del oeste, un trayecto de General Paz, luego la Riccieri bajase enseguida pasase no sepa sé que pago el peaje ese porque me bajo a los 100 metros Sí, hermano. al toque este ahí está el semáforo, porque sí, acá, el enfrente, acá enfrente está eh, ¿cómo se llama esto el, mercado, el mercado central para que ustedes sepan hasta dónde vino? arrancó ¡Oh! ve futsal siempre por la hora de burlingame ¡Eh! Que, que tengan que, muy buenas noches todos los que están acá que con nosotros. Muy buenas noches, les deseamos lo mejor. Esperemos que estén comiendo cosas ricas. Esperemos que no apaguen el micrófono que di, que me dejen, que me escuchen todas las barbaridades que tengo para decir. Arranco, arranco metalúrgico. El dominio cruza de pelota, pelota al principio del partido es para el visitante. Arranca Tapiales, lo marcan. Van, Recupera van, el, el local. Pelota para Tapiales. Lateral número. No te, yo, los que están viéndonos por primera vez juego con los números, miento, te digo, cualquier barbaridad. Y así me divierto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La primera que sale bien el arquero de Tapiales por arriba. La primera jugada de peligro. Llegó Tapiales. Con la tercera la hora jugó porque vinieron tres pelotazos. Ah, sí, te comiste un par de pelotazos, sí. ¿no? Bueno, arranca la pelota. y se va afuera. Pelotas para la visita, salen de atrás, busca compañía de vuelta. ¿Y qué extrañabas? ¿Qué extrañabas de las transmisiones? Y Una de las cosas que extrañaba es el, el grito de los bancos que empiezan ¡Eh, eh, eh! eh" la letra E, ¿viste? ¡Ojo! Atajó muy bien El arquero de Tapiales en un tiempo La baja muy bien Contra 3 Como siempre les agradecemos A toda la cantidad de gente que chata, Impresionante que está viviendo La hora de hoy Acabar de encima de frente Que lo le levantó mucho mucho de las cámaras muy bien, muy bien, muy bien la pelota ahí trabada en el medio. Pero lo levantó medio con la pala. No, tranqui, tranqui. Pero con la pala. Bueno, digo. bueno. ¿Qué tal? Ya pasaron ¿Vale? dos minutos. Estamos desde el Club Tapiales. Estás viendo Tapiales con Metalúrgicos. Desde la hora de orden, gracias, miles. Primera Nosotros fecha, no División venden. C. ¿eh? Primera fecha, División C de la Asociación del Fútbol Argentino. Este sábado le pedimos disculpas a los clubes de barrio de, de la Lifur, que no pudimos ir. Pero el sábado que viene voy a estar por ahí. Estuvimos haciendo trámite también. Estuve haciendo trámite que me dijo el médico, me dijo, mira el trámite que tenés que hacer es parar un poquito. <risa> Ni se descansó cachito, un segundo nada más. A ver, a ver, a ver. Oh, oh. Ya el arquero, ya se mandó dos tapadas interesantes La pelota sale, la cruza, va a quedar El juego hacia Metalúrgicos El 2 Ojo Uh, la pelota Se salió, Tapiares, La pelota al lado del palo derecho Del arquero, del local sal, Que quiere el juez es como El Juan Manuel Córner Córner para Metalúrgicos que las primeras situaciones de, de peligro están del lado de visitante. ¿eh? Sí. Está mejor el visitante por ahora. Siempre, siempre el local, lamentablemente, tiene la presión de ser local. ¿no? Tiene su sí, público, sí. esa cuestión de la obligación de ganar. La adrenalina de, del primer partido sí, también. La adrenalina del primer partido. Dale, dale. El año pasado se jugó como se pudo, ¿no es cierto? Pero acá está con todos los chiches jugando. mi Barrio nos manda un saludo, la muralla, pero un abrazo, un beso, medalla, abrazo y Por beso. Preguntale, preguntale qué vas a hacer de la vida de este año. ¿Qué vas a hacer? Mati de tu vida, contale, contale al pueblo futsalero que te conoce. Ay, perdí un zapato también, perdí un zapato en medio de la cancha. Se le, fue, sí. Sí, se le fue el número 10 de metalúrgico lateral para Tapiales enfrente estaban los jueces está la, la Acá está pasando Contesta Mati Barrio, jajaja, ja, ja. a mitad de año vemos, dice ¿Qué se va hacia atrás. Ah, no, la perdió. Preguntan cómo van. 0 a 0. Pero las primeras situaciones de peligro para, para Metalúrgico que está un poco mejor. Una más. Gracias, Enzo. Por ver, gracias, Mati. Gracias, tanta gente que se va sumando a la hora de una deportes a través del streaming de Facebook así que quería ver futsal así que estabas como loco querías ver este ritmo enloquecedor este ritmo vibrante que aparte se juega cada vez mejor futsal en la República Argentina para nosotros también hay una previa de pensar estos días de este partido de que arrancaba el torneo y también ir pensando qué vamos a mostrar porque vamos a andar como como la hormiguita viajera vamos a ir pelota pelota para Tapiales saludos a los que nos a los, saludos a los que nos mandan saludos, dijo uno, José redundante el llamado. Y nos mandan saludos por, por WhatsApp también un montón. Sí, están preguntando. Que nos mandan por, por Instagram. Por Instagram. Contá, contá después. Julio debe estar mirando. Julio estuvo hoy a la mañana en casa. Sí, le mandamos un saludo muy grande a Julio que, que estuvo en casa ahí dándonos una mano. Sí. Enorme la mano. Porque la tiene hinchada. Julio la, se le puso grande la mano. La tiene hinchada. Acá. Acá entró el capitán a la cancha. Acá está el 13. El patón. han pedido, ahí tenemos en el foco, a los dos clubes, con el minuto, como dijo Federico en, esta, en estos primeros minutos, la balanza se inclina un poquitito hacia el lado de Metalúrgicos, muy efectivos, muy peligrosos, muy punzantes a, adelante, pero bueno, son los primeros minutos de juego que mientras se van estudiando los jugadores de ambos equipos, eso siempre pasa. Ayer volvió Brian Suárez al Luna Park. Ayer volvió Brian Suárez ciudadano. Estamos orgullosos del vecino de William Morris, de Burling. Barrio Belgrano. Barrio Belgrano. Tiene tres títulos, tres cinturones. Y nos hace sentir orgullosos Campeón argentino medio pesado. Campeón de la medalla esta nueva que se ganó. La Latin Gold Ya me la voy a fijar. Y después tiene otra. Más tiene un montón. Tres, tres cinturones. Te estás abusando, flaco. Lo bueno es que la pelea duraron más de dos rounds claro. duraron 6-7 rounds la tuvo complicada al principio pero él, cuando hablábamos con él hace unos 15 días atrás o 20 días atrás, él decía que también le servía la exigencia deportiva para saber dónde estaba parado pero en el teatro de boxeo argentino en el Luna Park, el señor lo trabajó, lo luchó, y lo ganó, le mandamos un abrazo, que nos sentimos orgullosos de él, todos los que somos vecinos y vecinas de Urlingam. Otro campeón más que van, Iván, Iván. Y jugadores. Acá hay tres jugadores de Burlingame. Entró el Lolo con el número 3. El Lolo. Entró el Lolo. Muy bien, juega el 2 de.. Y entró el patón. La bajó con el puntín, pero se escapó. Le pegó de atrás el número 10 Contaviza en la falta. Uno a cero en falta. Uno contabilizaron la falta. Sale Tapiales desde el fondo. Marca el número 3 con la mano. El arquero del local. Juventud de Tapiales. Acá en el barrio. En tu barrio, tu club. Un club bien de barrio. Tapiales. 22 le tocó a Tapiales, la suerte ahora se va a poner contado muy bien el arquero de Tapiales bien en tres ocasiones que lo pusieron a prueba respondió ahora metalúrgico que tiene la verdad tiene que pasar a el patón el, el capitán la pasa al abre al 10 No. se la mata por el medio se la pasa al 10 como se ubica se va hacia adelante el Lolo el Lolo tira el arco el Lolo con la camiseta número 3 de Metalúrgicos corner para la visita También armado, van hacia atrás el Lolo con el patón el patón va a tratar buscar al 2 for nice. Situaciones, pero el que me convirtió fue el local. ¿eh? Algo que hemos aprendido nosotros que los goles no se merecen, los goles se hacen. Sí, Eso se que hace. dice el periodismo de las, como digo yo, de las divas y de la televisión: <risa> nadie merece nada. Lo, vos, cuando tenés que hacer y punto, el merecimiento dejalo para pa, pa los que lloran. Si no lo pudiste hacer, no lo pudiste hacer. Lolo Gol empatando el partido para metalúrgicos acá el número 3, señores de Urlingan, también deportación. 1 a uno. Y este partido que está 1 a uno, por si recién te enganchaste, por si se reciente desbedir la locura del futsal. Ahí la tiene el patón que la está bajando Laura Lolo, la sigue, la devuelve. La pelota se va afuera a... Y justo que hablábamos de merecimiento Va Plumbate y hace el gol Nada más y Nada menos que el doble. Acá lo vemos A ver qué es lo que sale Qué es lo que arma Seguimos suerte Con la número 3 Vamos Tapiales Vamos Todos los jugadores Todos los equipos Juegan para ser campeón Sí, y si sí. vos querés ser campeón, tiene que ganar y jugar bien. No hacer locura, jugar con este ritmo tan bueno que están demostrando los dos equipos. Algunos me cargan cuando hablo así de los dos equipos, me dicen, ¡ay qué bueno que soy! A mí me encanta el futsal. Y yo cuando empecé a transmitir hace cuánto, 6-7 años, más o 6-7 sí. años se mataban. Era muy muy muy fricción, muy fulvito. Por suerte el futsal abandonó el fulvito y entonces ahora se vuelve más técnico, más veloz. le gusta el patón estar ahí en el banco de, de Tapial ¿eh? <risa> Sí, ya lo conocemos sí. hay que tirar una patada de burro ese si sí pega fuerte el 10 de ellos también le pegó de abajo le pegó de abajo la pelota y se levantó Hay que decirlo, hay que, hay que decirlo el empate está bien el empate por ahora está bien. El empate está bien. Sí. Pasa que pasan las cosas tan rápido en el futsal. Muy bien el 9, el 9 de, de Tapiales. Recibe con la pelota por más que lo maten dos. tres con seguridad. Acá van desde atrás. Bien, bien salida. ya en el corner igual ¿eh? corner para Tapiales vamos a ver cuál es la suerte vamos a ver cómo se desarrolla la historia de esta jugada que la frena el patón candido a derecho opa, con el Lolo ojo, cuidado, cuidado cuidado, cuidado, cuidado bien marcado muy atenta la defensa muy atenta a la defensa de Tapiales y metalúrgicos es un tren de carga que te viene encima cuando te atacas hay que estar muy muy vigilante eso demuestra también la calidad de la defensa del local Ojo. Okay. bien uh, la pelota ufa, se va ufa, al, lado, ufa, casi, eh. al lado del palo derecho en las manos del arquero del local sale, ya está rumbeando la pelota hacia atrás si te dejas apretar ahí el 10 de vuelta que es peligrosísimo. Sacala, sacala y corre. El 10 juega bien de Metalúrgico. ¿eh? Muy bueno el lucha de Quizás tenga que alargarla un poco más antes. Uy, bien el arquero. Sale confiado sin lastimar. Upa. Bien. El sombrerito, ¿verdad? El 7, muy buen jugador. Acá Julio diciendo vamos a metalúrgico. Julio Lanís se define por metalúrgico, salvar el 9. De media vuelta ya no tenés ángulo, tenés cabida para atrás. Deja de volverla al 7. El 7 de vuelta. De vuelta acá. 2 a 1 estamos en faltas. 2 ¿eh? a 1 estamos en faltas Corta para... la pelota, se va afuera. Pide tiempo tapial. Julio, quedó espectacular lo, la luz, ¿eh? parece parece el estadio, viste, cuando van y prenden las luces del estadio, ahora en la cocina tenemos que andar con lentes negros, viste, porque es demasiada luz. No, muchas gracias, además vino a las 9 de la mañana. Impresionante. ¿Y vos no le diste nada? Papá? No, lo no yo, nada? Le, yo le dije que si quería mate, pero me dijo que no, y factura yo no tenía. Viste, Julio, lo que, lo que pasa es que se está vengando por el tema tuyo de las empanadas. No, no, para te, nada. Me dijo, no trae empanadas, no, no le doy no nada. Trae. <ríe> no trae empanadas, no le doy nada de desayuno. ¿Qué te pasa? El estadio parece la cocina. Dice que por qué no sacamos el móvil 2 el otro día para la para Lifur. El móvil 1 o sea, no salió. Y... Sí, pero no, lo que pasa es que ¿viste? fue un Sul claro. menage. <ríe> Hice tantas cosas el viernes que me pasé roja Y dije el sábado oh, Mundo Zen Películas que no habían ni problemas ni nada Dije Uf, uh, Buena entrada de ¿eh? cabeza Está pidiendo corner Y se lo dan A ver qué es lo que hacen Tapiales, de vuelta a Defensa... ¡Oh! La sacó de... Un, no sé de dónde... Un gol olímpico... Latigazo, latigazo... Latigazo desde el córner... Y ahora pasó a ganar faltando 10 minutos 45... Vos no lo viste, cómo van... 2 a 1, gana Tapiales a Metalúrgicos, pero Metalúrgicos va a poner, va a apretar el acelerador y ya viene, y ya viene, y mirá uh, se la perdió el 2 que tenía la pared perfecta si y... era gol era un golazo te digo Sí. 2 a 1 gana Tapiales están iguales en números sin falta, pues también en este caso es el ¿Faltas local? No, tiene más falta eh, Por eso, metalúrgico. ¿Más faltas metalúrgico? ¿Faltas? Sí. No. Más faltas tapiales. No, metalúrgico al no Igual es? son dos faltas dos y una faltas. Bueno. Gracias, Que saca el número 10 de metalúrgico. Ah, para este lado. Uh, cruza el arco de Tapiales por completo. Salen de atrás con su arquero. Ojo, mirá. Qué rápido el 10, Qué rápido el 10, suerte que el arquero de ¿Vale? Tapiales. El arquero de Tapiales está encendido Ahí va, ahí va, ahí va Saque va. de arco para la visita el... ¿Qué querés decir? ¿Qué querés el, decir? Que el día de, de metalúrgico ah, es muy no rápido igual, pero, pero, el, pero el arquero de Tapiales está con todos los reflejos eh. Limpia se la saque No fue falta No fue falta El saque de banda Ahora le pide el juez que se corra para atrás y le dice el típico juegue. juez está ahí al lado, está un metro, él ve la jugada con calidad, nosotros no tenemos nada que decir. 9.30. El jugador número 20 de Tapial. 9.30 pide calma. y.. Contá, contá, colar. Metalúrgico con un hombre menos. Buenas chances Uy, para Tapiales. Le tiraron amarilla al 10. El juez, al juez este no le gusta que lo vayas a boquear. ¿Sabes quién me falta para analizar el Gracias. Al ruso. Al ruso González. ¿Dónde está, ruso? dame una opinión sobre el juez ruso Otra roja echó más al técnico también. echó al técnico de metalúrgico también sépico Tranquilo de la cancha, no pasa nada. Faltando 9 minutos 30 para terminar este, podríamos decir, sin exagerar, electrizante primer tiempo, muy divertido. Muy divertido. la tiene el patón, la defiende la pelota se va afuera el lateral para la visita el resumen es falta nueve minutos en faltas van 3 a 2 la visita tiene una falta más el resultado 2 a 1 recién echaron al técnico de al técnico de metalúrgicos y a un jugador y una amarilla también creo que para el número 10 era picar era el pelo atento se lo perdió se lo perdió el arco delante del abierto se lo perdió la pelota se fue sobre el poste derecho el arco de meta que está cayendo dos a uno en este primer tiempo lateral que ya hace el local ahora la cancha se inclinó a favor del local y sí, porque ellos siguen con un hombre menos. Porque siguen con un hombre menos se ha sido como un... un balde de agua fría. ¿no? se pica se pica un poco pero bueno apenas rueda la pelota metalúrgico va a querer empatar y va a tener que ponerse a jugar eso recuperar el juego recuperar la tenencia del balón Buena triunfo. jugada, buena jugada metalúrgico. Muy buena jugada Sí, sigue el partido 2 a 1. Para lo que para nosotros sería el palo derecho. Ahí la tiene Lolo. Bien Lolo, bien Lolo. Patón lo que tiene que hacer es recuperar la tenencia de la pelota. Metalúgico con uno menos. Recibe jugar. Ahí está el Lolo con el patón. El Lolo lo sigue de cerca Le quita la pelota limpia se va afuera. Está ganándolo tres hacia atrás. Después del árbitro de este lado, la pelota es para la visita del deportivo, que está en la garra del patón, mató con el Lolo, el Lolo se escapa, con un es muy grande, la pelota se va afuera, es corner, nos preguntamos si es corner, es corner. Pero sentido, en el es que cruce, cuando vas a trabajar con Lolo, cuando tenés que vas a ir, trabajar eh. con Lolo, tenés que comprarte una cosa de esa como en la película de los vikingos, ¿viste? Para que no te duela. Qué grandote, que Porque es muy grandote. ¿Cuántos años tiene? No sé yo, lo que pasa es que ya lo conocemos, él va ahí. No, pero lo que digo es que tenés creció que el nene. Para mí creció. Yo le dije, vos, estás más alto que antes. ¿Qué estás tomando, gurí? ¿Cómo era? Eh, había uno que era. el corner lo hace el lolo, al 11 directo al arco rebota y otra vez la pelota para la visita. de vuelta el lolo. A ver qué va a hacer pues. Un... Upa, el 10 la cruza con la cara interna del pie derecho, pero la pelota se abre demasiado. Quieren salir con arquero jugador. 6 minutos 52, sale el local Aguanta la pelota eso Falta falta bien pegada Ahí Ya salió Metalúrgico largo, La pelota fuera El patón le alcanza La pelota el arquero De Tapiales Que ya salen de vuelta Se equivocan El lateral Para la visita que ya la tiene el número 10 Se la pide el con la manito No le da bola, la tiene el patón Se la va a dar a al 10 se pone el Lolo en el medio. El oh, oh, muy bueno el reflejo! El defensa de las no hay falta aunque es espectacular como tal Están jugando a máxima velocidad. Ahí en mitad de cancha la sacó bien Lolo con el cuerpo y acá, bueno, se agarraron, se agarraron. Gracias a todos. Así que si por las dudas no lo estabas viendo, te digo, va ganando el local. Tapiales 2 a 1 contra Deportivo Metalúrgico. Gran partidazo. La cancha estaba inclinada al principio para el lado de la visita. Después de los goles, la cosa se cambió y cambió el ánimo también de los jugadores. De Metalúrgico que le echaron al, a un jugador y al técnico. Pero ahora está recuperando el juego Tener la pelota Ahí la tiene el Patón Que juega con el Lolo El Lolo en media vuelta Impone el físico A ver A ver Muy bien el arquero Muy, muy, muy bien el arquero de tapiales A ver el Lolo muy larga. No, se fue. Una pelota bien pensada, pero. De vuelta sale el local con las manos del su arquero que la atiende hacia el número 3, que la baja. Pero el arquero de metal serpentos sale con el patón. 9 y la pelota se va afuera se sigue jugando en cancha de un sitio ¿sí? como recordamos le expulsaron al jugador y al técnico Loco, que nosotros no jugamos No juega ¿no? la hora. No juega la hora, ¿eh? El 9 al piso. Buen jugador del ¿no? 9, Mientras el 9 está en el piso, Conta, yo el otro día estuve hablando con Fausto Vera. está? Y le dije, te felicito por el gol que le metiste a Vélez, pero me dejaste en la última posición. Fausto Vera, vecino de Urringham, jugador de selección. Campeón con la selección, lamentablemente, que le ganó Uruguay, ¿no? Siempre le, ganó... le mete goles Uruguay. Y si... Yo le dije, te estoy odiando, se le dije, te, estoy... te está ganando mi odio. Y el otro día le metió algo a Vélez. No, no lo saludamos más. Entonces por eso le dije, felicitaciones por tu golpe, me dejaste en la última <risa> posición de la <risa> tabla. Bueno, pero eso no es culpa de él, Pele... se fue Pelegrino, ¿no? Y se tiene que ir a Pisarda también. No, no, sí, Federico, no, no sí. entramos más, no nos dejan entrar más a... A la ya vamos a ir a ver a Vélez Futsal y cuando estemos haciendo la transmisión de Vélez Futsal, no, ¿qué vamos a decir? No. Rapizarda, no estás no, todavía no, acá. No. Qué hijo de su recaliente. No, no es recaliente. Se pone en modo en modo relator recaliente que empieza a decir barbaridades que rompen con lo políticamente correcto. Federico, hijo querido, no digas eso. ¡Uy, qué golazo. No vale, no vale, no vale porque no le toca nadie. El mismo dijo que Hola, llegué y los quiero. Dijo. Hola, te estaba buscando, Rusito. porque él es como el móvil número 363. Él, él, él es después. el árbitro, él, él es el cuarto árbitro vendría a ser. Él es el cuarto árbitro. Porque tenemos tres acá y, y, y uno siempre en la transmisión. Él es uno. Escucha, no te rías, Federico, Él es uno de los mejores árbitros bueno, no, bueno. no reconocidos. <risa> ah, está no bien. Está bien, está bien, ahí sí. Es un genio. Él te ve jugar un árbitro dos minutos y te dice qué va a pasar con el partido. Me ha pasado a mí que me dice, oh. no, este árbitro protagonista. Esa mano. Esa mano. Esa sí. Es mano claro. sí, esa sí. Esa no, la otra. Le dijo algo el número 7 al juez, pero no logré entenderlo. Bueno, está el, el, el lolo con la pelota, la tiene el patón. Faltan 4 minutos, 34 para terminar. ¿Y qué crees? Vamos, lolo. Ah, eso... <risas> sí, ruso, un abrazo. ¿Cómo andás, viejo? De vuelta el futsal, eh. Llegó la alegría de los barrios, las dos alegrías, el futsal y el fútbol infantil. Y cómo crece el, el fútbol femenino, eh? día a día, crece, crece, crece. Después contame el torneo de este que se llama el fútbol de fútbol femenino. No, es un torneo donde... Contame. Es un torneo Pero donde... Contame. Es un torneo donde un grupo de amigas hacen un equipo y así. Va a haber 12 equipos, está bueno, está bueno. ¿Cómo 12 equipos? 12. 12 equipos. ¡Guau! Wow. Hice un montón la saca de cabeza Lolo 10. Uh, todo tranquilo, ¿eh? Estoy mirando, están... Empujan al juez todo, ¿está bien el No le digo nada porque capaz me, me echa hecho a mí también. Claro. Wow. Federico tiene miedo que lo... Yo te digo, Federico. Primer tiempo, ya. avisa, contale Primer tiempo, Enzo. Enzo, primero te agradecemos por escribirnos. Pero estamos. En... O sea, no estabas viendo el partido. Dejaste de ver la hora de Oblingham. Mal, Enzo. Ah. Muy mal, Enzo. Faltan cuatro minutos para terminar Tenemos el Tenemos un tiempo. millón de personas que nos están viendo. Hay mucha gente que nos está viendo. Estamos desde el Club Juventud de Tapiales que nos recibe espectacular, como siempre. Está ganando Tapiales. Dos a uno. Vamos a transmitir también equipos de, del barrio, como el ciclón de Burlingame. ¿no? Al ah, ciclón, yo se la prometí en una entrevista y le dije que tenían que contar con una transmisión. Yo le dije, mientras tengas parrilla voy, le dije. Claro, la carne para mí sin sal, ya saben. Si no, no hay cámara. No, hay, para vos hay, hay hamburguesa vegetariana para no, vos. No, déjate. De Está ocupado, dice Gabriel, Enzo. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Vos fuiste al baño o tenés que ir con el celular y seguís mirando el partido? Cuatro Enzo? minutos para terminar, Cuatro. Y la pregunta es, ¿qué comemos? No, ¿Qué comemos? ¿No quedaron? ¿No hay empanadas de esas todavía en casa? ¿En el freezer no hay empanadas? No, eh... Julio en su casa está, nos estaba separando un par de empanadas para, <risa> para cuando volvamos. Volvemos y pasamos por lo de Julio bueno, y Aquí tiene el 10 que se juega todo Están recuperando la tenencia de la pelota Mirá lo que te dice, aguante Granbur es... Ah, el equipo de Granbur ah, verdad sí El equipo de Granbur Lolo, Lolo, que juega atrás Falta El Lolo le dijo, che, lo pechó Se matan de la risa Se ríen de mí Bueno, un poco de seriedad, loco. Ah, ¿somos serios? No, pero ah, un bueno. poco, por eso dije un poco un de poco, seriedad. Un poco nada más, ¿eh? Es que nos estamos divirtiendo, es ¿eh? porque podemos estar todos juntos de vuelta. Podemos ver futsal, podés ver las tribunas con gente, podés ver lo que más querés, ¿ves? los jugadores. ¿Y querés que me ponga serio? Ya tuve dos años de seriedad. Ahí la tiene el Lolito. A ver qué hace. Por la mano, como pecho. Se la da el 11 Buscando recuperar la pelota. Pero está muy bien marcando el local. Es como que aceleran. Pero no logran concretar. Porque en las, en las últimas fases. Tapiales está muy concentrado. Muy concentrado. Y es por eso que el resultado sigue siendo dos para tapiales, uno para deportivo metalúrgico que la tiene el 10 también tenés que cuidar sin querer, fue sin querer este debe ser el lateral 363 ¿qué sé yo el Lolo la, la, la, la pelota, detrás la, la pelota, el 10 ¿A ¿Dónde querés ir? Así no vas a entrar. El 7 la quiere pegar, van dos goles, la va a tener que abrir. probó al arco, no pasó nada. Hay córner. Este jugador, ese jugador fue el que hizo el gol de, de córner, empezó a patearla de ahí sí. y la pelota se metió. Sí, ahora va a ser otro, te imaginas? ¿No se imaginó que llegó a ser otro? No, ya había ahí. No. no, no, no. Le pega con la cara interna Del pie derecho Dos, dos, Mira. dos minutos Te dije, dos Federico informa Para todo esta Argentina Que faltan dos minutos para terminar este primer tiempo La pelota en posición del local Le pega un pelotazo, rebota, se queda dentro La tiene todavía metalúrgica En disputa permanente La pelota el 10 se la quiere llevar Está el Lolo que para, que pone el físico Y que aguanta con la pelota Lolo, arranca, arranca, arranca el Lolo, uh, se la quitan justo a ver, no, con el, nunca hagas eso con ese número 10 delante tuyo ojo, el Lolo se la afana limpiamente a ver, no, no, no, no! Muy bien, muy bien, Lolo. Es un jugadorazo. Ahora está mucho más tranquilo de lo que era sí, cuando era más chico. Sí, ahí, ahí, ahí. Cuando era más pendejito, era más. Te la complico. José. Chipa, chipa, chipa. Chipa y José te la complico, se llamaba. Mira, da la mano y todo. Da la mano y todo. todo Sácale una foto sacar una foto, que es un lor inglés no lo puedo creer ven para creer es un señor será por el que le habrán dado alguna dosis especial de la vacuna de coronavirus y afectó su carácter el lolo te saluda, no lo puedo creer a ver hasta ahora la defensa de Tapiales ha estado bien despierta bien concentrada ¿Y vos cómo diez. estás? Yo estoy muy bien, divirtiéndome a fondo, que era lo que quería, lo que planificamos contigo el año pasado y ahora estamos cumpliendo. Los siete años anteriores fuimos planificando a qué equipo de Hurlingan acompañamos. Este año dije, basta, en el buen sentido, dije, quiero ver otra cosa, quiero ver otros juegos, quiero ver gente de otros clubes, quiero ver otras tribus. No pasa nada, pelotazo. Ahora también juega. Ay, yo quiero salir, hey. del medio, saca la visita, intenta tener la posesión del balón. Es el 9 bueno. A ver, el 10. Claro, faltarte un jugador. El bien. Lolo, es que Lolo te, te, la, te la roba, tenés que tener cuidado, pero es muy picante. Bien, Tapiales ahora. Muy bien, Tapiales. 30 segundos, ¿eh? Ahí está. ¡Ay! Saca ventaja, de dos. saca ventaja de 2, saca ventaja de 2, 3 a 1. 3 a 1, faltan 27 segundos para terminar este primer tiempo que lo dio vuelta. Se Lolo con la pelota... Lolo, igual Lolo, Valolo porque es esta. Atento, atento el camarógrafo. ¿Qué pasa con el camarógrafo? ¿Eh? Bueno, gente, nos dice alguien que no sé quién es, cómo están. Hernán, ¿cómo andas Hernán, buenas noches, gracias por vernos, gracias por acompañarnos. 16 segundos quedan. Y la gente de Tapiales lo quiere terminar ya. oportunidad para quien tira ahora Tira, ¿para el diez, el diez, el diez. A ver, el diez, no sé, ¿eh? Pero muy, muy, muy charlado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Che? ¿Qué pasó? Para el Lolo, ese es el Lolo que todos conocemos. El 16 segundos tan largo, tan, tan largo. Los 16 segundos más largos. Ahora va el 10. El 10, el 10 se va a sacar. A 3 a 1 ganando el local. A ver si descuenta. Muy bien. ¿no? そして やって...